Que... Mira, es que el presidente Yauna <coughs> señor González, presentamos esta interpelación con el fin de conocer las intenciones de la Diputación Foral con respecto a prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en el sector público foral, en la propia Diputación Foral y en todas sus contrataciones, así como proteger a las personas denunciantes de irregularidades. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo publicaba recientemente su sentencia 1008-2023, que confirma las principales condenas por corrupción a integrantes del Araba Burubachar del Partido Nacionalista Vasco, por el denominado caso de Miguel, que salpica y afecta de lleno al PNV. El Consejo General del Poder Judicial resume en una nota de prensa las 344 páginas de esta demoledora sentencia. Con puntuales correcciones técnicas, la sentencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, en la que se condenó por corrupción a los integrantes de la Araba Burubáchar del PNV, Alfredo de Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Gredilla y Carlos Saitor Tellería Lambarri. Estos tres acusados, ya reos condenados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades compuestos de relevancia en la Administración autonómica, foral y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la Administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión. Para cubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados, sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros. Una de estas sociedades, denominada Cataya Consulting, se constituyó a nombres de sus respectivas esposas, Araceli Bilbao Lasa suelta no acreditarse que estuviera enterada de estas actividades ilícitas, pero también el Tribunal Supremo sí que confirmó la condena que se impuso a a Bilbao Lassa e Irache Gastelurrutia Sánchez como responsables en, la en los delitos de blanqueo de capitales y de cooperación en la asociación ilícita constituida por sus cónyuges, imponiendo a cada una de ellas penas que suman un año y seis meses de prisión, así como 180.000 euros de multa. Los tres acusados principales emplearon otras dos sociedades para los mismos fines. En concreto, las sociedades RSAL, Sociedad Limitada, algunos procuradores la, la conocen bien, y ORCHIMUGA. Estas se constituyeron bajo la titularidad simulada de Josué Cárraga e Iñaki San Juan, quienes desde la gestión societaria ayudaron en la comisión de los delitos y en la recaudación de los ingresos. Por ello, han sido condenados como cooperadores de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, imponiéndoles diversas penas que superan los cuatro años de prisión para cada uno de ellos. La sentencia también condena a de Miguel Ochandiano y Tellería por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, logrando así mejores beneficios, particularmente en algunos supuestos en los que lograron que la Administración les abonara unos trabajos que no realizaron nunca. Por todas estas actuaciones, los integrantes de la ejecutiva alavesa de entonces del PNV han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias malversación. Eh inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, me faltan dedos, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Siete delitos. A Alfredo de Miguel se le han impuesto, además de penas de inhabilitación y multa, un total de doce años y cuatro meses de prisión. A Luis Felipe Ochandiano se le imponen, además de otras penas, siete años y seis meses de prisión. Por último, a Carlos Aitor Tellería se le condena a un total de cinco años un mes y 15 días de prisión. Los contratos administrativos de los que derivan esas responsabilidades fueron otorgados por organismos públicos, también regidos por miembros del PNV, concretamente, concretamente por el Parque Tecnológico de Álava, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, los municipios de la Puebla de la Barca, Sigoitia y Zambrana, así como por las cuadrillas del territorio histórico de Álava cuyos presidentes pertenecían al PNV. Y aquí nos da, señor González, que se vienen más cositas con el chiringuitismo y las redes clientelares del PNV en las cuadrillas de Álava. Tendremos episodios de esto. Bien. Para la adjudicación de los contratos, la sentencia proclama que se aprovechó la influencia política que los acusados tenían sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, además de contravenir el procedimiento de tramitación administrativa, propusieron la adjudicación por amiguismo con los acusados. Así resultan condenados algunos responsables que, desde posiciones estratégicas para la tramitación de los expedientes, favorecieron a los acusados. En concreto, la sentencia condena a Alfonso Carlos Arriola, gerente del Parque Tecnológico de Álava, por su cooperación a la comisión de un delito de prevaricación administrativa, imponiéndole la pena de cuatro años de inhabilitación. A Francisco Javier Sánchez Robles, director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, como cooperador de un delito continuado de prevaricación, así como autor de un delito de integración activa en una asociación ilícita y autor de los delitos continuados de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental, por lo que le imponen diversas penas, entre ellas prisión por más de siete años. Con ellos, se ha condenado por último a la que fue alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo Ocio, de la que se declara su responsabilidad como autora de un delito continuado de prevaricación y a la que se imponen nueve años de inhabilitación para cargo público. Los hechos condenan en la sentencia del Tribunal Supremo un modus operandi, Helchal style y actuaciones delictivas gravísimas. Sin embargo, hemos visto cómo Alfredo de Miguel y Coldo Chandiano han seguido trabajando en organismos públicos dependientes del Gobierno vasco hasta que recientemente, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se ha anunciado su próximo despido. Digo próximo porque ahora están en su casa cobrando sin trabajar, como en el sueldo del Nescafé. Sorprende esta actuación protectora hacia quienes han actuado de forma delictiva contra el interés general de la ciudadanía a la Besa. Ustedes también dan finiquitos en diferido, como el PP de Rajoy, Cospedal y Bárcenas. En cambio, la persona denunciante de esta trama, Ainhoa Alberdi, ha denunciado que, con posterioridad a las denuncias formuladas, ha quedado fuera de las contrataciones en concursos públicos. Roma no paga traidores, ¿verdad, señor González? Otras de personas denunciantes de irregularidades también sufren este acoso, este móvil en la Administración Foral, como es el caso de Andoni Díaz, el guarda forestal que ha denunciado actuaciones irregulares en la tramitación de denuncias de Señor, señor García Moreno, le llamo a la cuestión. Por... Le llamo a la cuestión. Estaba la justificación? No, no, le llamo a la cuestión. Está metiéndose en otro asunto. Continúen. Ese asunto está en la justificación, Continúen. señor presidente. Por tanto, bueno, pues pidan paro de la mesa y yo le digo yo le digo que aquí está. Y pido que este tiempo continúe. Se, se respete. Bien. Bueno, pues vienen sufriendo expedientes disciplinarios, limitaciones. Ayer incluso volvieron a impedir que comparezca en las Juntas Generales de Álava. ¿Por qué tienen tanto miedo a que se sepa la verdad? ¿Por qué impiden la participación democrática en las Juntas Generales de Álava? ¿Qué está tapando el PNV con la complicidad del Partido Socialista? Así las cosas, y más allá de las consecuencias jurídicas, penales y políticas de esta demoledora sentencia que afecta de lleno al PNV en Araba y a su gestión en la Diputación Foral de Álava, queremos que nos diga cuáles son las intenciones que tiene la Diputación Foral de Álava, como decía al principio, para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en la Diputación Foral, sector público foral y en todas sus contrataciones y para proteger a las personas denunciantes de irregularidades. Las intenciones reales ya las conocemos por su forma de actuar. Como recogió Mateo en su Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Orangos estériles, mi